Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arby y hoy os traigo esta copita de cava o champán con una estrellita dentro Bien, pues empezamos con parafina, yo utilizo la de 56, pero en este caso podríais utilizar la que quisierais eh, Vamos a echarle un trocito más de, de crayola para intensificar el color blanco Un cortapastas en forma de estrella, podéis utilizar otra forma también una copita de cava o de champán para poner dentro de la velita. Gel, parafina en gel. Y flor seca de tonos navideños para terminar estas navidades. También tenemos eh, un trocito de mecha. Tengo un trozo parafinado que nos va a llegar. Y bueno, empezamos. Ya tengo la parafina parte, ya gran parte fundida vamos a empezar con eh, aceitar el molde el cortapastas por la parte interior, recordad le damos a todas las paredes las esquinitas y ya está listo así, lo que situamos en una bandejita si tenéis un poquito más pequeña de silicona, os es perfecta Vamos a echarle antes la crayola, un trozo pequeño, porque este no es un blanco mmm, puro como me gustaría a mí. Quería resaltar un poquito más el blanco. Así. Aunque no está fundida del todo la parafina, no pasa nada. Ya ayudamos un poco removiéndola, para que se integre bien la crayola. Ya sabéis, si no tenéis crayolas, tenéis anilinas perfecto. Anilinas ah, perfecto para las velas. Echamos dentro del cortapastas. La cera. También podríamos eh, añadirle un poquito de este harina a la, a la parafina para hacerla más dura. Pero bueno, la hacemos así, simple. No vamos a meternos en más gastos. Ahí... Ya veis que no ha hecho falta que sujetara la el cortapastas ni nada. Se, no sale nada de cera, no se escapa nada de cera. Bien, vamos a dejar enfriar. Y ahora eh, con una varilla, mientras se va fundiendo el gel, lo, lo ponemos en la mitad de la estrella y giramos para hacer el agujerito, para pasar la mecha. Cogemos la mecha. Vamos a mirar la altura. Cortamos. Y lo ponemos. Introducimos por el agujero que hemos hecho en la estrella. Aún así queda bastante alta. Voy a cortarle otro trocito. Así. Bueno, tengo que decir, la cera no está fría del todo. Aún está un poquito templada, por eso he podido pasar la varilla, ¿eh? Mientras, con el gel ya tenemos puesta alguna aquí en, la, en, la, en el cazo Vamos a ir fundiéndolo Ahora sí, ya ha fundido el gel Y se ha enfriado la estrella, ¿eh? Aunque no parezca Vamos a ir poniendo trocitos de flor seca A nuestro gusto Así algo de verde, quizás Bueno, que eh, la, la copa está hecha para navidades, pero perfectamente vale para otra otra época del año. Eh, cambiando la, la flor seca de, de tonos. Echamos una capita de. De gel De cera parafina en gel Para cubrir la flor seca nada más ¿eh? Así más o menos Y ahora vamos a desmoldar la estrella Desde abajo hacia arriba empujamos. Y así. Si estuviera eh, fría, fría, fría del todo, dura del todo, saldría mucho más fácilmente. ¿eh? Pero aún conserva un poquito de calor. Entonces hay que ir poquito a poco. separamos ya la bandejita y el cortapastas y aquí tenéis la estrellita bien pues vamos a situarla dentro de la copa ahí más o menos así y ahora nos vamos a ayudar de una varilla para que el gel eh, no nos caiga encima de la vela la, El gel va a es, eh, resbalarse eh, por, la, por la varilla y va a caer sobre la flor seca y el otro gel Así, hasta eh, Hasta donde termina la velita eh. Que no supere el gel la velita De parafina Sí. Ahora con cuidadito quitamos la varilla. Bien y terminamos de rellenar. Si te gusta ya como ha quedado sin ponerle más flor seca podrías dejarlo, ¿eh? esta flor seca que no sobresale Perfecto, queda más bonito eh, Tener en cuenta La llama no va a llegar a la flor seca eh. Es una mecha eh, Pequeña eh, De calibre bajo Calibre pequeño Y no nos llega hasta la El gel Ni el gel ni la flor seca Así Aquí tenemos encendida nuestra copita ¿Veis? Es totalmente seguro Bueno, muchas gracias Por verme, por seguir ahí Y espero Que sigáis viendo mis vídeos, chao